Eh, voy a intentar no extenderme mucho por aquello de, de, de ser breve. La cuestión es que, como todo el mundo ya sabe, en 2014, en enero de 2014, Coca-Cola, la multinacional, se permitió hacer un expediente de regulación de empleo en nuestro país eh, al amparo de las reformas laborales que en esa casa de los españoles se han aprobado. unas reformas laborales de los dos gobiernos anteriores que han hecho posible ...que multinacionales como Coca-Cola y otras multinacionales, como en el caso de Amazon a día de hoy y otras, perdón porque se me olvide alguno de ellos, se esté precarizando el mercado laboral. El motivo de ese 2014 en que estemos aquí, nuestra lucha y nuestra pelea laboral, jurídica y social dio sus frutos. Conseguimos anular el ERE, conseguimos reabrir nuestro centro de trabajo, conseguimos la victoria sindical de anular los despidos... Y todo eso ocurrió en septiembre del 2015 con una sentencia firme que decía que nos tenían que reincorporar en nuestros puestos de trabajo en una fábrica fabril y produciendo. La presunta, la presunta convivencia de los gobiernos políticos del Partido Popular en el ámbito estatal y en el ámbito de la Comunidad de Madrid y te lo confirmaré brevemente en algún detalle para que se entienda y es uno de los motivos por el que va a concluir este mes el plazo que tenemos para registrar, ir a Estrasburgo y revisar qué ha ocurrido con esa presunta convivencia política y judicial con la multinacional y el hecho en el que nos encontremos y en la situación en la que nos encontramos en la actualidad. En la actualidad, como todo el mundo sabe, a través de un auto se modificó la sentencia, una sentencia que no debemos olvidar que se dictaminó por derechos fundamentales, porque fuimos despedidos ejercitando el derecho fundamental de la huelga. Y no se está cumpliendo el artículo 24 de la tutela judicial de la Constitución, ni tampoco se está cumpliendo el criterio constitucional de que con sentencias que afectan a la vulneración de derechos fundamentales, se tienen que cumplir en sus términos exactos porque si no, se estaría premiando a quien infringe esa vulneración de derechos fundamentales. Con un auto se modificó la sentencia y a través de falsos argumentos, como diremos, y falacias, la multinacional, con recursos y retrasando, intentando, pensando que iban a doblarnos la rodilla prolongando la pelea laboral, intentaron y consiguieron que la sentencia, la audiencia nacional, la modificaran a través de un auto reconvirtiendo la fábrica en un centro logístico de innovación, de excelencia, de I. Más D. Pues bien, tampoco se está cumpliendo la sentencia firme del Tribunal Supremo de la propia ejecución. Y eso no lo decimos nosotros hoy, eso lo dijo la Inspección de Trabajo en 2016 y eso lo ha dicho el juzgado número 2 de Móstoles donde nos ha vuelto a dar una sentencia favorable a los trabajadores de nulidad de las condiciones en las que estamos readmitidos con la sentencia de ejecución, que tampoco se cumple la sentencia de readmisión, el proyecto logístico que iban a instalar en la zona centro y no se están cumpliendo las condiciones individuales de readmisión. Eso se tenía que estar cumpliendo desde el 2015 que se reabrió el centro. Se dice pronto... Estamos en 2018, tres años con posterioridad, lo único que existe es un gueto en Fuenlabrada con el mismo trabajo precario y manual que, que viene otorgándonos la multinacional para que no tengamos ninguna interactuación con el resto de los centros de trabajo y el resto de la organización. En enero, por fin, de este año conseguimos consolidar completamente nuestros salarios, porque Coca-Cola se vio obligada ...para evitar una condena al reconocimiento de lo que ya había otorgado en sentencia firme... ...en abril del 2015 el Tribunal Supremo. Y en febrero nos ofrece, cuatro años después, cuatro años después, tarda para poner final conflicto... ...un diálogo que a día de hoy sigue abierto, pero que nosotros entendemos que es un diálogo de mala fe... ...porque se está utilizando mantenerlo en el tiempo para no cumplir la nueva sentencia de nulidad que ha dictado el juzgado número 2 de Móstoles y que es firme porque retiraron el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para cumplir con un proyecto logístico en Madrid que no quieren, que no necesitan y que era un proyecto virtual para acabar con este conflicto. Para no extender. El conflicto de Coca-Cola en lucha tiene tres opciones. Una, que le queda un mes de plazo le ofrecemos a la multinacional un mes de plazo hasta agosto, hasta el periodo de vacacional en este proceso de diálogo que tenemos abierto porque nosotros no vamos a avalar y a amparar que coca no esté cumpliendo la sentencia de Móstoles con la excusa de mantener este diálogo abierto y por lo tanto, si en septiembre no tenemos ese acuerdo tras el proceso vacacional coca anuncia una reflexión que tiene que hacer la multinacional. Tendremos, tras septiembre, un conflicto eterno con Coca-Cola. Y será un conflicto eterno porque ya tendremos registrado el proceso de Estrasburgo, donde va a ser necesario todo el apoyo de los diputados de ese Congreso, porque es un proceso en el que queremos que en Estrasburgo se revise por qué el gobierno de la Comunidad de Madrid del Partido Popular, cuando en abril sale la sentencia firme del Tribunal Supremo, solicita un mes más tarde al Gobierno de la Comunidad de Madrid del Partido Popular la baja administrativa de las instalaciones de la fábrica de Fuenlabrada, otorgando el Gobierno de la Comunidad de Madrid esas bajas administrativas con posterioridad a la sentencia firme, utilizando esas bajas administrativas como argumento ante la Audiencia Nacional para manifestar que no era posible reabrir como fábrica y por lo tanto que había que reconvertir la fábrica en un centro logístico. Venimos anunciando a la multinacional que vamos a ir a Estrasburgo para presuntamente desenmascarar la convivencia política y judicial que ha habido y que existe para que nuestras familias y nuestros hijos estén sufriendo unas penurias que están sufriendo por una situación judicial política en este país donde tiene responsable y eso lo vamos a dirimir en Estrasburgo junto con los compañeros que allí tienen los partidos de la izquierda y que tienen que ayudarnos a que allí se abra un proceso en Estrasburgo Real de debate de nuestro registro, de nuestro proceso, para que salga toda la basura que el Partido Popular ha ido pasteleando con Coca-Cola y con la multinacional de la misma manera que Marcos de Quinto se reunía con los ministros para sacar el ERE adelante. Pero más allá de eso que va a ocurrir a partir de septiembre, tenemos los macrojuicios individuales de esa sentencia de nulidad que hemos ganado colectiva. Y por lo tanto, no le quedan más opciones a Coca-Cola. A partir de septiembre no podemos dar un paso para atrás y no vamos a dar un paso para atrás con carácter retroactivo. Una vez puestos los procesos en marcha, ya solo nos queda el conflicto eterno con Coca-Cola y con la multinacional. Y no podemos y no debemos... Y los políticos de este país tienen una responsabilidad cuando no se está cumpliendo ninguna de las dos sentencias. Y es que nuestros hijos convivan en un conflicto eterno porque una multinacional no le dé la gana a cumplir ni la sentencia original ni la sentencia de la propia ejecución. Y eso es lo que os pedimos a todos los partidos de la izquierda y en especial al que tiene responsabilidad del gobierno que hoy está en el gobierno y por lo tanto el Partido Socialista tiene mucha más responsabilidad que todos los que le están sustentando. Y las otras dos opciones, y las otras dos opciones que tiene coca es dejar de dilatar este proceso para tener un nivel de conflicto bajo, que es lo único que nos comprometimos en febrero. Y que hoy le hemos puesto punto y final. Nos queda un mes, como os venía diciendo, hasta agosto. Si de aquí a agosto la multinacional... No resuelve el conflicto por la vía del diálogo, compañeros y compañeras. En septiembre Coca-Cola lucha viene, pero viene a mantener un conflicto álgido como hemos tenido en 2014 y en 2015, donde iremos a revisar, como he dicho en alguna ocasión, las vergüenzas políticas y judiciales que está otorgando este país. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Esa... ¡Y un paso atrás! ¡Y un paso atrás!